Hola a todos, mi nombre es Cote Hidiki y estoy de vuelta con ustedes con un nuevo juego que me he topado mucho en lo que es este en Facebook, en algunos videos en YouTube y de un youtuber que ta, ta, adoro mucho, este no diré su nombre porque pues, no me van a tomar a mí el juego Vamos a jugar Fall Guys el día de hoy, Ultimate Knockout este pues a lo que parece es como un tipo este uh, Battle Royale quiero pensar Uh, porque veo que son muchos los que están en este en este juego que me tocó Falga edición 01 <ríe> qué inicio mal loco okay Uno. corre corre corre corre corre corre corre corre Parate, parate, parate. Parate, vamos, vamos, vamos. Parate, parate, parate. Parate. Ah, fuck. La primera partida ya voy. Ya, ya, ya. No manches, wey no manches. Es el último, güey. Sí, ya me quedé aquí. Corre. Uh. Oh shit. Uh, Sí, sí me deja, sí me deja, sí me deja, sí me deja. No, no me deja, güey. Vamos ah. yeah. rápido. Todos, todos los que perdimos, estamos ahorita de regreso. No manches. Vamos a ver qué otro mapa me toca. ¡Corre, güey! ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre! No manches, güey! Corre, párate, baboso! ¡Sea huevo! ¡No! ¡Maldita Sea, no, maldita sea. Corre, güey, corre, güey, corre, güey, corre, güey, corre, La que te parió, di, dame chance, déjame salir. Corre, corre, corre, corre, güey, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, ¿Qué, qué, qué? no. <ríe> Brinca. Ah, no mames. <risa> una partida tengo que ganar, güey. Con una que gane, güey. Corre, güey, corre, corre, corre, corre, corre. ¡Ah, wey! ¡Ah! ¡Corre! ¡Brinca! ¡Muévete! ¡Tarado! ¡Tarado! ¡Muévete! Bacha, güey! ¡Toda la bola, güey! ¡No baches! ¡Corre! ¡Corre! Brinca, güey, corre, corre, quítate, quítate, tarado, quítate. Ah. No manches, está... Tremendo el juego, güey. Otra vez, no manches, güey. Corre, corre, corre, corre, corre. Yo solo, yo solo, yo solo, yo solo, yo solo, yo solo. Sí, no. ¡Oh, maldita sea! ¡Ah! Oh, ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Quítate! Wey, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, tarado! Muévete, muévete, brinca. Corre, corre, corre, corre. No, esta vez tengo que calificar. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no califiqué, wey. No, no califiqué, wey. ¡No, otra vez no califiqué, wey. Hasta que no gane una, wey. Hasta que no gane una. <risa> no voy a la vestirme. Vamos, vamos, vamos, vamos, quítate, quítate, quítate, quítate, quítate, quítate. ¡Quítate tarados! ¡No! ¡Toda la bola de mancha! ¡Toda la bola, güey! ¡Toda la bola! ¡Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum! ¡Vévete, muévete, muévete, muévete! ¡Ahora sí muévete! ¡No! ¡Uso bueno! ¡No! ¡No! Che, che, no manches, wey. <ríe> eh, que... Ok, uno, dos, tres. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Bueno, eso no estuvo bien que digamos, pero... Me sirvió de algo. <ríe> Pero, o sea, lo que no entiendo es por qué yo también me caigo, güey. O sea, se supone que estoy brincando normal. Corre, corre, corre. Ahora sí tengo que sacar uno, tengo que sacar uno, güey. Tengo que sacar uno. ¡Oh, fuck! Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Corre. cerca eso estuvo cerca uno dos uno dos ¡Aaah! brinca, güey! Brinca, no. Puta. Puta. Esto lo tengo que lograr, lo tengo que lograr. Lo tengo que lograr. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! No. Déjame pasar, déjame pasar. Quítate, quítate, quítate, quítate, quítate, quítate, quítate.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 ¡Hijo de tu mamá! ¡Hijo de tu mamá! ¡Hijo de tu mamá! ¡No! ¡Otra vez me quedé aquí atorado! ¡No! ¡Ah, ya, ni para qué le intento, güey! Ah, ¿En serio? ¿No puede ser posible? O sea... Uno, quítense, quítense. Nada de agarrarme, nada de agarrarme, nada de agarrarme, nada, de agarrarme, nada de agarrarme. ¡Sáquense, sáquense, sáquense, sáquense, sáquense, sáquense, sáquense! Quítate, quítate, tarado. Quítate, tarado. Chingado. Se alcanza, se alcanza, se alcanza. Huevo, huevo, huevo. Se no, se al... no, no, no, no, no. Quítate, suéltame, pendejo. <ríe> no me acordaba de eso. 1439. 1739. No, no llego, güey. No llego. ¡Ay, no mames, güey. <ríe> No, no me vencido, no me voy a, vencido, no, me voy a vencido Tengo que pasar uno, uno, uno Aunque me lleve una hora Aunque me lleve dos días, una eternidad aquí El que caiga <risa> primero, el que caiga primero que caiga primero, el que caiga primero El que caiga primero, que caiga primero. Ah. ¡Hijo de la cola!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 este sí, este sí, este sí, este es no, no, no. ¡Oh! Súbete, súbete, súbete. ¡Ah! Maldición. Por... Nomás llegaron seis, güey. Entonces tengo un chance. Todos estos tarados se quitaran ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No! <risa> no. Mira, este, sube. Va, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Se ¡Sí alcanzo, si sí alcanzo, si sí alcanzo, si sí alcanzo, si sí alcanzo, si sí alcanzo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Por fin... Se desconectó el control del Xbox. ¡Oh, sí! Clique la segunda ronda. Ok, soy el rojo. ¡A huevo, bitches! ¡Ah! ¡Agárralo, güey! ¡Agárralo, mozo! Güey, estamos perdiendo, güey. Estamos perdiendo, güey. ¡Ah! ¡Maldito perro desgraciado! ¡Quítate! ¡Ven pa' acá, perro! ¡Ven pa' acá! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡No, no, no, no, no! ¡No mames! ¡Estamos perdiendo los pinches huevos, güey! ¡Los pinches huevos! ¡Dame ese huevo! ¡Quítate! ¡No! ¡Perdimos! Sí, güey, perdimos, güey! Uh, uh, uh, uh. Ah, pues nomás nosotros Bueno, yeah. pues al menos Gané una ronda Ah, por fin, subí nivel No pude, nomás No pude con uno Ay, pues podemos hacer está divertido está Está... ¿Está... saboreable <risa> es que si sí, me estresa bastante. no me estresa ¿ves? No. Eh... es que si sí, es demasiadas estrategias de... De, de tratar de, de en algunos Saber por dónde irte, este, tratar de no caerte. Pero lo que no entiendo es, o sea, brinco una sola vez. Porque lo que ya me di cuenta es de que si brinca, o sea, si presionas dos veces para brincar, se, se tira al suelo. O sea, sí, a lo tonto, se tira al suelo. Y a veces presiono una y... Se <risa> tira al suelo, no entiendo, pero bueno. Eh, muchas gracias por verme. Si les gustó el video, denle like. Si no, pues... Un dislike, eh, suscríbanse eh, este, para más videos como este y déjenme en, en la caja de comentarios si les gustó este juego, <ríe> este, este tipo carrera. Pero bueno. Vale. Eh, muchas gracias que tengan una bonita noche. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Ah, su <ríe> ¡Eh, en serio voy a odiar este juego!